Continuamos en nuestro curso de Introducción a PHP. Esta es la segunda clase del primer módulo, Introducción a la Programación. En la clase pasada aprendiste qué es un algoritmo, cómo se piensa un algoritmo y cómo se escribe un algoritmo. En esta clase vamos a aprender diferentes estructuras repetitivas, condiciones complejas y rutinas. No te preocupes si todo esto no te dice nada, ya lo vamos a ir detallando. Vamos a retomar un concepto que vimos en la clase pasada y a detallarlo un poquito más. Se trata del tema de las repetitivas. Recuerda que una estructura repetitiva es un elemento primero muy común en un algoritmo. ¿De qué se trata? Se trata de una serie de instrucciones que se van a ejecutar más de una vez. Importante notar que lo que se va a ejecutar es siempre exactamente lo mismo. Ya vamos a ver un poco más adelante que existen diversos tipos de repetitivas. Pero en general se clasifican según la respuesta a la pregunta de... ¿Sé antes de empezar cuántas veces voy a ejecutar este conjunto de instrucciones? El primer grupo de repetitivas se lo conoce como repetitivas definidas. Acá la característica es que antes de empezar a repetir, o sea, antes de la primera repetición, yo ya sé cuántas veces voy a tener que repetir esta serie de instrucciones. Es decir, conozco de antemano cuántos pasos voy a tener que dar para llegar del punto A al punto B. Muy importante notar que esto no tiene nada que ver con ¿Cuánta cantidad sean esos pasos? Sean pocos, sean muchos, da exactamente igual. Si es uno, diez, mil, diez mil, es lo mismo. Mientras yo sepa, antes de empezar, cuántos son esos pasos, estoy ante una repetitiva definida. Tal vez este, este ejemplo te suene cercano. Fíjate lo que dice, es repetir diez mil veces, mostrar el mensaje, prestaré más atención a las clases de programación. No sé cómo te habrá ido vos en la escuela primaria, pero tal vez te haya pasado que la maestra te haya hecho escribir diez veces en el pizarrón... No voy a molestar a mi compañero. Que en definitiva se trata de eso. De escribir el mensaje. No voy a molestar a mi compañero. Y hacer eso diez veces. Exactamente igual.